Hola de nuevo, soy Mateo, gracias por ver este video. En un segundo revelaré el potencial de vender esto. Pero antes, tengo una pregunta para ti. ¿Has oído el término comisiones del 100%? Es un modelo popular de compensación, que se logra cuando un porcentaje de tus ventas van a alguien más. Las ventas brutas se conocen como Pass-Ups, y hacen algo muy importante, que no mucha gente se da cuenta. En los planes de compensación tradicional, cualquier crecimiento geométrico pasa hacia abajo, muchas veces fuera de tu zona de pago. Y no obtienes dinero, las ventas en bruto fuerzan el crecimiento geométrico a lo ancho en lugar de hacia abajo, permitiendo que el ingreso crezca rápidamente. El sistema aprovecha esto incrementando la frecuencia en que esto pasa. Para ponerlo simple, con el sistema acelerado tienes más ventas hacia arriba con mayor frecuencia, creando un verdadero programa viral de afiliados, pregúntate prefieres hacer comisiones del 100% o prefieres hacer más dinero, las comisiones no se pagan a una sola persona, en su lugar hay un twist que te revelaré al final del video. Hablemos del dinero, haces 20 dólares al mes por cada venta que ocurre en tu línea de frente. Me gusta llamar a esto tu línea de pago. Y sucede que tu primer venta ocurre a este nivel. Desde la primera venta estás teniendo una comisión de 20 dólares. Tu segunda venta cae directo en tu línea de frente. En este punto estás ganando 40 dólares por mes. Tu cuarta venta sube, tu quinta venta pasa a tu frente. Y te pagan otros 20 dólares mensuales en comisión. ¿Puedes ver un patrón aquí? Todas tus ventas impares pasan a tu línea frontal. Dándote 20 dólares al mes cada una. Y tus ventas pares están subiendo. Detengámonos por un minuto. Y veamos cómo este patrón puede explotar el crecimiento de tu negocio. Asumamos que todo lo que haces es referir a una persona. Llamémosle Mark. Cuando Mark empieza a hacer ventas, sus ventas pares pasan a tu línea frontal. En otras palabras, su segunda, cuarta, sexta, octava y décima venta todas pasan a tu línea de cobre. Y estás haciendo 20 dólares al mes con cada una de ellas. Mira lo que ocurrió. Tienes 5 nuevas ventas en tu línea. Gracias a Mark, estarás recibiendo cada venta de estas 5 nuevas personas estas 5 pueden convertirse en 25. Y esas 25 pueden convertirse en 125. Y este proceso nunca se detiene, creando un potencial de ganancia infinito. Que puede empezar con que refieras solo a una persona. Pero, ¿por qué detenerse ahí? Mientras más ventas hagas, más rápido crecerá tu línea de pago. Y hablando de referir más ventas. ¿Qué te parece si puedes mantener más ventas, incluyendo las impares, junto con las pares? Solo toma 5 subidas, eso es todo, cuando subas 5, te quedarás con las próximas 4, directamente en tu línea frontal, que te pagarán 20 dólares al mes cada una, de hecho, seguirás manteniendo 4 ventas al frente, de cada 5 ventas que hagas, por todo lo que dure tu negocio, puedes estarte diciendo todo esto suena genial, pero no quiero perder personas. Espera, que aquí viene lo bueno. Tú nunca vas a perder a nadie, porque con este sistema tendrás un bono de 50% para toda tu línea frontal. De todas las ventas que hagas. ¿Entendiste eso? Déjame ayudarte a visualizar. ¿Qué tan poderoso es esto? Asumamos que me patrocinaste y que yo soy una de tus subidas. Y digamos que mi línea de pago subió hasta 50 personas. A 20 dólares al mes por persona, estaré haciendo 1000 dólares al mes. Pero como tú me patrocinaste y yo subí, estarás ganando un bono de 50%. En otras palabras, son 500 dólares en ingreso residual, que estarás haciendo de toda mi línea de pago. En este punto, deberías darte cuenta cuán poderoso es el sistema. Y está a punto de volverse mejor. ¿Recuerdas ese bono que te acabo de mencionar? ¿Qué tal que puedas hacer ese mismo bono, pero no solo de tus subidas? Con el sistema tendrás el bono de 50% de toda la línea de pago, de cada venta que hagas. No te preocupes si no sabes cómo funciona, un programa sí si lo sabe y no se equivoca. Registrará todo esto por ti con un 100% de precisión y pronto estaremos lanzando uno de los paquetes más que jamás se han lanzado en esta industria. Este paquete premium te dará la oportunidad de ganar 5 veces más dinero que en cualquier otro negocio de mercadeo. Ganar 5 veces más dinero que en cualquier otro negocio de mercadeo. Y este programa será abierto en todo el mundo. Puedes hacer dinero con este programa, sin importar a dónde vivas en el mundo. Usa tu computadora o la aplicación para transferir todos tus fondos directo a tu tarjeta Visa. Pulsa el botón de abajo, empieza tu prueba gratuita y comienza a ganar dinero con el sistema más poderoso del mundo, Power Lead System. Toma la decisión de empezar ahora mismo.